Not Hola buena gente de youtube ¿cómo están? Estamos acá, soy yo soy Ultimay y estamos aquí un nuevo video para este canal Y bueno estamos aquí porque vamos a hacer una nueva video reacción de al canal de Kishin que hace rato no me acuerdo cuál fue la última vez que, que reaccioné a algo creo que fue hace dos meses Pero no bueno, y bueno sí han lanzado varios videos que voy a reaccionar lo pronto Voy a reaccionar el último que subió el sábado como al, al mediodía me parece, y bueno lo voy a reaccionar ahora hoy domingo tempranito a las 10 de la mañana, ok, <ríe> y, ok, me llamó bastante la atención porque bueno si sí sabía que iba a lanzar esto, no, que vamos a verlo ahora que yo me voy la gana por eh, reaccionar a esto ¿eh? que dice el final de Demon Bulma, si no vieron mis reacciones a esta saga que. Y Shinpei, que no me dejó dormir por dos días <risa> Lo dejaré abajo en la descripción para que pueda ver la reacción completa que se completa Y también de a Dragon Ball Civil que hizo él, ¿no? Que bueno, ahí están todos separados porque no no hice un, una compilación Pero si los quieren que haga o, o, o reacciona a la versión española, no sé, díganme en los comentarios Si no, no lo hago, obviamente, pues si no... <risa> no sé, y... ok Y... ok, acá en la descripción dice... que lo que dice... ah, okay después el conocimiento de Dragon Ball Silver antes de Demon Bull y Dragon Ball Silver de disfrazado de aquí hasta de llama ha desatado la joya controlable de Demon Bull a las tierras así que lo destruyó y eliminó a todos y al mismo a Shinkan, pero con excepción de un que caído. ok más o menos es lo que entendí lo que hice ahí y ok vamos a reaccionar a a este video que dura solo eh, 6 minutos, ¿no? Así que sí sea una, una pelea. Así que no sea una trollada como la de Android 18 y Android 21. Estúpido. ¿no? <risa> <risa> <risa> y bueno, iba a sacar esta, va a sacar esta eh, y también la de bellito eso que pronto no así que bueno también se queda lo sí ya vi el tráiler igual bueno, hice un video con una parte de ese y que la dejo ahí si, si lo quieren ver no no pude reaccionarlo en ese momento porque bueno, estaba demasiado ocupado no y ok vamos a ver y bueno también voy a dejar su video original de que Pena en la descripción y bueno ya le puse los subtítulos en español así que lo puedan leerlo no porque sí tiene diálogos estos así que vamos a ver y eh, advertencia. Ah, ah, ah si sí, acá recomienda que vean la, la otra dos a hacer. Ok, espero que esté bien volumen Ok, alma... Ah, coja. ¿Cuántos <risas> crímenes? Alados, los Ángeles, el Mal Universo, <risas> matado en otro mundo, ¿sí? Dragon Ball, el fin del Dragon Ball, ¿por qué Chimper? A sorprendernos You have never loved anyone. Nunca amó a nadie. Your family, your friends. Okay. Just an annoying consequence of your thirst for meat and adventure. I killed them all. We killed them all. It was what you wanted. In the bottom of your soul. Experience the thrill of being able to destroy. Eso ya vimos. <risa> bien, como círculo vicioso diferente aquí. <risa> ok, como... <risa> Wow. Qué el soundtrack está bien, eh, la música que volvió a su forma original, la Yanemba Dios por un El trabajo. Okay. ¿Por igual? No. ¡Oh! qué? Ah, le qué? Ah, esa otra forma. A ver, este diseño sí me encanta. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ah? Es la caída medio gracia, va, ah, pero la mató enseguida. Oh, mira. Ah, ve. Ah. Está decepcionado. <risa> ah. Ah le cortó ¿Por <risa> okay. Ahí viene a todos los asesinados. Y con los androides, el dieta. Kefner Freezer. Ah, oh, Wiss. ¿Esto llama? El de A ver. Pero Wiss ahí. Ah, según el convenio, Vados y Los Ángeles revivieron a todos menos al de Shinkan. Ok. con algo de ¿Eh? <ríe> Qué bien se queda con el poder de A ver, Ah, no <ríe> Ah, cierto <ríe> Permanece muerta bueno. por ahí está despedida no hay la voz de Demon no hay al pijape y animador ok unos programas que utilizó próximo oh yeah ok terminó ah, me gustó ah, ya reaccionó otro vídeo que esto no, no lo he visto el eh, voy a después no tuve hace un mes un poco complicado en privada que bueno no me interesa a nadie ok bueno eh, me gustó eh, si yo me acuerdo un vídeo que subió como eh, preview o algo así al inicio todo que eso no lo reaccioné que bueno ya para acá en pantalla, ¿no? que ahí bueno vemos que leshican le libera de demonga y después sigue toda la saga esa de demo la primera de demon bulba la primera y después la eh, vamos a ir, ¿no? porque bueno <risa> a veces uno vídeo se me escapó no y bueno eso nomás ahora sí me encantó esto como eh, lo terminó ¿no? <risa> definitivamente y bueno, vamos a esperar a, a ver qué saca, no y bueno, el intro de su la ah, eso, van a ver que, eso, o no sea otra trollada no <ríe> sé, y ok. Y bueno, sí, nada más que decirlo, ¿eh? si te gustó la reacción, puedes darle una gusta poder compartir vídeos suscribirte a este canal para más video reacciones como este, que ya pienso hacer más, ¿no? ahora, y... Y nada más que decir, dejaré los videos originales y bueno, si quieren ver, como dije al principio, los demás reacciones que hice al video de su canal. Y bueno, dejar el video original a este video también. Y bueno, yo me despido hasta acá. Eso es todo. Soy yo soy Ultimate. Bye, chao, adiós. Perdiste.